Una cantidad de baúles de Louis Vuitton que no les puedo ni explicar. Pesa un matrimonio mal llevado. Esto está durísimo. Este es el regalo de cumpleaños de mami, que por fin Mami Lover me hizo un buen regalo. Me la costó unos 48 mil dólares. No. ¡Ay, Bienvenidos al mundo de Camila. Muchísimas, muchísimas gracias por estar nuevamente conmigo. Y te invito a suscribirte si aún no lo has hecho. Dale, te voy a esperar. Recuerda que te suscribas a mis redes sociales como son Instagram, Facebook y Twitter Van a estar apareciendo mágicamente por aquí abajo, así que corre, corre a suscribirte ah, Y también tengo TikTok que nunca me lo ponen, pero lo tengo Mis amores, en el video de hoy Ustedes no se imaginan lo que tengo aquí. Tenemos la casa de Luis Vitón Y literalmente les estoy diciendo que es la casa O sea, no es la casa de muñeca que una vez abrimos ¿Casa de muñeca? de casa que te ha abierto aquí. No, no, no, es la casa de Luis Vuitton Para los que no saben, el fundador de esta marca que tanto amamos Nació en el 1821, mis amores, con el nombre de Luis Vuitton Y les cuento que él era de profesión, era un hace -maleta de toda la vida Así mismo como ustedes lo oyen, el hombre se dedicaba a hacer valijas O sea, no que construía la valija, no Él era el que doblaba la ropa, el que guardaba las boticas, el zapatito, la carterita El hombre se hizo un profesional las emperatrices, las reinas, las princesas, la gente que tenía moni moni en francia en ese tiempo lo amaban y siempre lo llamaban para que él viniera a hacerle sus maletas porque el hombre venía de una familia de carpinteros de artistas entonces el hombre como que sabía su manera de acomodar las cosas ¿no? y como que él vio tuvo visión a largo plazo y dijo pero lo mío es hacer maleta y no solamente hacer la maleta él es quien empieza a hacer estos trunks estos baúles revolucionarios él fue el primero en inventar el lock el, el cierre este que era contra bandidos mis amores porque él ya sabía lo que todas estas mujeres estaban buscando cuando trataban de poner su ropita y sus cositas acuérdense que en este tiempo se viajaba mucho por tren barco bueno desafortunadamente ustedes vieron lo que le pasó al Titanic y se supone que en el Titanic iba una cantidad de baúles de Louis Vuitton que no les puedo ni explicar el caso es que en este tiempo, él se da cuenta que esto era una necesidad Y creo que fue en el 1854 Tengo que ir al matagurro ¡Sí! ¡Lo dije bien! En el 1854, él se casa Él tenía 33 años y se casó con una de 16 años No sé, pero yo creo que en estos momentos no pudiera ser El caso es que en el 1854 54, él decide Hacer su shop, hacer su tienda De maletas, y ahí es Donde él empieza a construir todas estas maletas Y por eso Louis Vuitton es tan, pero tan Conocido en hacer maletas, de que si Para llevar champaña, ustedes han visto aquí En este canal que hay maletas para llevar tu merienda Les presento mi lonchera Miren, tiene un termo de agua Mis amores, que todo viene Bien seguro, es decir, nada se me va A virar, y eso es muy importante, este es con el café Miren, ven, con un termito ahí Y eso este también lo pudieran usar de vaso, no se pasa porque trae dos copitas. Hay maleta para llevar tu zapato, hay maleta para llevar tu reloj, hay maleta para llevar tus vivias, o sea, hay maleta para todos. Y bueno, vamos a hacerle la historia un poco más corta. El año pasado yo estuve yendo a Asnieri, que Asnieri es donde era la casa de Louis Vuitton. Louis Vuitton se muda aquí, aquí era donde estaba su tienda. Y esta casa, mis amores, la casa más linda del mundo. Yo les voy a tratar de poner un videito por aquí. Yo corriendo por ahí, quizás le ponga un par de fotos. Yo estaba. Como loca en esa casita Ustedes saben que llevamos todo lo antiguo Todo lo romántico, todo lo vintage El caso es que ahí también está Una gran parte de lo que se construye Para Luis Vito. Ahí se construyen todos los baúles Ahí se construyen todas las carteras de exótico Entonces antes de ir Te hacen primero dejar tu celular En esta mansión, en la mansión sí podíamos tener Nuestros celulares Y fue cuando me tomé fotos De hecho me regalaron un baúlito hermosísimo Hermosísimo, hermosísimo, lindísimo Lo regalaron ahí eh, nos dieron un té divino También nos dejaron tomarnos fotos Pero nos llevaron a la parte de atrás Para poder ver la fábrica Esta fábrica donde construyen todas estas cosas Que son una locura Los baúles eh, los exóticos Yo estaba vuelta loca y sin idea Ahí adentro, ustedes se imaginan no Una niña adentro de una tienda de caramelos Antes de entrar a esta fábrica Nos quitan los celulares Nos los arrebatan porque todo lo que íbamos a ver ahí pónganse que esto fue como en septiembre y parte de la colección que iba a caminar en ese momento en París estaba ahí también entonces no nos dejan entrar con el celular nos empiezan a hacer la historia de cómo empiezan a dibujar de cómo empiezan o sea la madera cómo tiene que estar cómo es que uno puede ver también si algo es falso o, verdad, o verdadero porque la LV mis amores en una cartera o en un baúl nunca puede estar cortada o sea, todo lo que ustedes tengan siempre tiene que tener la LV intacta. Nunca puede estar a la mitad o cortado que le falta un pedacito. Eso significa que es falsa. Y también nos estuvieron contando que... Todo lo del vivitón que no se utilice, que ya sea desperdicio o que lo recorten, se quema. Nada, nada, nada, nada se bota con miedo del plagio y todo esto. El caso es que estábamos caminando como por la segunda planta. También vi que tenían un baúl como para una guitarra, súper cool. Y en una esquina así veo este objeto yo digo, no, esto es mío. O sea, esto tiene mi nombre por todos lados Yo no me lo podía creer, mis amores Y es que habían hecho una réplica de la casa de Louis Vuitton O sea, la casa de Louis Vuitton completa Hecha instantáneamente así en mí, en mis ojos estaba... Era una cartera con la forma de la Casa de Louis Vuitton, donde vivió Louis Vuitton Donde vivió su hijo Gastón también Yo no me lo podía creer, yo no me lo podía creer Y desde que yo salí de ahí, que a mí me devolvieron Mi celular, yo le escribí A mi vendedor y le dije, va a salir Una cartera con la casa De Louis Vuitton, yo la quiero Esto fue en septiembre, yo estoy grabando este video Ahora en abril y acaba de llegar Hoy, o sea, yo no la he visto mis amores La cartera costó unos 48 mil dólares, es la única que Hay en el mundo ahora mismo, porque yo fui la Primera que la pedí, después muchas personas sé que la van a pedir y nada, vamos a hacer el unboxing aquí. La casa pesa un matrimonio mal llevado. Esto está durísimo. Yo estoy demasiado, demasiado Emocionada Ustedes saben cuánto yo amo este tipo de pieza. Como este tipo de pieza, también tenemos el avión, también tenemos la casita de Louis Vuitton también tenemos esta cosita de merendar. O sea, son piezas muy, pero que muy especiales para mí. Ay, no. Yo es que yo no puedo creer que está aquí. ¿Cómo fue esta? Lo siento, caja. Ay. 200 cajas. Yo no sé si ustedes estén preparados para esto Yo les voy a tratar de poner imágenes donde estuvo caminando la casita Creo que la llevaba un muchacho, ¿era un muchacho? Una muchacha Bueno, una de las dos cosas tiene que ser, obviamente Yo lo amé, lo amé Yo esperé ese fashion show como cosa loca Y cuando lo vi le tiré estas fotos y todo De hecho, creo que yo estaba en Egipto cuando este fashion show pasó Y también vale recalcar que este es el regalo de cumpleaños de mami ¡Que por fin! mami lover me hizo un buen regalo porque se había pegado todos los regalos de mi papá y de no Dios mío así mismo es la casita no, no no no Dios mío yo tengo ganas de llorar miren la imagen que ustedes van a ver ahora mismo soy yo Caminando hacia este lugar Aquí me tomé un té divino, divino, divino Dios mío, ¿cómo se abre esto? Déjenme decirle que pesa un matrimonio mal llevado, ¿eh? Ya se los voy diciendo Ok, tengo un lock aquí Tengo un balcón ¡Cállate! Tengo un balcón aquí Vamos a abrir por aquí Ok ¿Ya se abrirá? Ay, no sé abrirlo Oye, esto, tú sí te abres, ¿no? Señores, no sé abrir mi casa Espérense ¡Qué dureza! Y esto aquí es como para yo poner algo de secreto. Dios mío santo, el nivel de detalle de esto. Yo estoy flipando. por aquí, ok, se llama malema de familia esto es como la maleta de la familia, Louis Vuitton aquí está, aquí está, tiene una mini llave. y yo que voy, yo tengo que salir a algún lado con esto yo no sé lo que y me va a guardar aquí, ay Dios mío, yo tengo que llenar esto de prendas y cosas, aquí seguro me cabe como que un perfume, un perfume Louis Vuitton, obviamente Dios mío, santo esto está demasiado, demasiado bonito El nivel de detalle, mis amores Es una locura Es una locura esta cartera Ahora, ¿dónde yo iré con esta cartera? Solo Dios sabrá Pero yo a algún lado voy a ir Mira la chimenea una, Así mismo es la casa Así mismo es la casa Miren, allá adentro Yo estaba allá adentro O sea, esta persona que ustedes ven aquí Estaba aquí adentro Dios mío, santo, No puedo creer que ella esté aquí Yo no me lo creo No me lo creo Está demasiado bonita. Pesa un matrimonio mal llevado. ¿A dónde voy yo con esto? Tengo que pensar. Si voy al supermercado, si voy a la tienda. Hacer ¿sí? cositas sencillas. Ustedes saben cómo es esto. Yo estoy flipando. De verdad. Esto está demasiado bello. El nivel de detalle. O sea, el balcón está a otro nivel. Todo, todo, todo está igualito a como yo lo recuerdo. Ay, Dios mío. Esto es demasiado bonito. Yo quiero meterme aquí adentro. De verdad. Yo quiero meterme aquí adentro porque... Yo estoy amando esta cartera, mami Muchísimas gracias por una vez más complacer a esta servidora que está aquí <ríe> Te amo, mami Ustedes saben que a mí este tipo de cosas me hace demasiado feliz Yo tengo algo como que con las miniaturas Yo amo demasiado las miniaturas Así que esta casita Creo que Pushy no va a poder dormir hoy en este lado de la cama Porque él duerme de este lado, yo duermo de este lado Hoy va a dormir mi mansión aquí. Ah, y otra cosita que se me había olvidado decirle Déjenme contarles que si eres un cliente bueno de Louis Vuitton Mis amores, tienes que pedir el request Y para poder ir a la casa de Louis Vuitton Se demora muchísimo Así que te recomiendo que lo pidas con mucho tiempo de antelación Para que te hagan este tour es Totalmente recomendable Vas a aprender tanto, pero tanto De esta casa que a mí me encanta Me encanta, me encanta Y creo que esto era como que de las pocas cosas que me faltaban de Louis Vuitton Visitar el lugar donde vivió El fundador de Louis Vuitton Para mí fue una locura poder estar ahí Así que nada, los quiero ¡Ay! Espérense porque esto es una cartera Y si es una cartera, ¿qué le vamos a decir? ¡Bienvenida a la familia! Esta cartera La vamos a yo necesito ir a algún lado con ella. No sé a dónde voy a ir. Me da lo mismo el cine que ir al mercado, que ir a la calle ahí a ver a mi, a mi vecina. No sé a dónde. Voy. No, sé, no sé. Las quiero, los amo, los adoro. Y colorín colorado. El mundo de Camila. Por hoy se ha acabado. Uf, no puedo ni hacer el corazón.